Año más El Cabildo de Gran Canaria a través del proyecto Gran Canaria Accesible del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria presenta a la Gala de la Reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria una iniciativa o va a presentar una candidata avalada, en este caso por la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria y el colectivo Gamá. Va, ...se presenta una candidata, en este caso Lola... ...que va desde el punto de vista de fomentar... ...los valores de Gran Canaria Accesible... ...los objetivos que se trazó Gran Canaria Accesible... ...como son la ruptura de barreras físicas... ...las barreras mentales y barreras de comunicación... ...y a través de que Gran Canaria sea una isla... Accesible en el sentido de fomentar esos valores de la igualdad, de la tolerancia, de la normalización de los distintos colectivos de personas, como digo, este año, un año más. Y con el hecho de dar continuidad a las iniciativas para que se refuercen y para que la sociedad las aprecie, las aprecie más, eh, Gran Canaria Accesible tendrá este año una candidata a, una vez más a la Gala de la Reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Hola a todos, eh, volvemos a estar aquí de nuevo después del año pasado. Yo soy el diseñador, mi nombre es Isaac y este es mi signo. Bueno, eh, lo que haremos ahora después del año pasado, que quedamos como tercera dama de honor a través del Cabildo de Gran Canaria, Elías y la Asociación de Personas Sordas, pues este año queremos volver a retomar el proyecto eh, con el Cabildo de Gran Canaria, el Instituto de la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria y el Colectivo Gama. Creemos que es muy importante continuar con la formación, con este taller que forma a las personas después de la experiencia que tuvimos el año pasado. Creemos que este año tenemos una nueva oportunidad para continuar aprendiendo, continuar adquiriendo experiencia. Entonces, bueno, pues ahora nos vemos como que estamos un poquito más capacitados después de las prácticas que obtuvimos el año pasado. Eh, nos vemos que somos capaces Estamos ilusionados y estamos bastante contentos Con este proyecto, creemos que podemos Seguir adelante y nos sentimos muy orgullosos De volver a participar Este año eh, la fantasía se denomina La vida es bella Y bueno, es precioso La candidata se llama Lola, este es su signo Y volverán a participar en este proyecto El Cabildo, el Instituto hace El proyecto Gran Canaria accesible La Asociación de Personas Sorras de Gran Canaria y el Colectivo Gamma Continuaremos eliminando barreras eh, Todo tipo de barreras, también de comunicación que se vea, que las personas sordas y los oyentes somos capaces de hacerlo todo en grupo. Cualquier tipo de discapacidad puede hacer lo que se proponga. Hola, soy Malcy, madre de Lola, una jovencita que más allá de ser candidata a Reina del Carnaval, es una mujer entusiasta, ilusionada y que nos regala día a día su gran pasión por la vida. Además soy miembro del, miembro del grupo de familia de Gama y entre todos y todas apostamos y apoyamos este proyecto. Hola, buenas, somos Juvenis, grupo joven del colectivo Gama. Eh, uno de nuestros principales objetivos es la eh, visibilización de la realidad joven LGTB. Y en este caso se presenta a reina del carnaval nuestra compañera y amiga Lola que visibiliza lo que es la realidad de las personas transexuales en eh, un colectivo socialmente eh, estigmatizado y clandestinizado y nada que espero que la conozcan y que les guste mucho claro que sí Lola, una chica joven es trans se presenta al carnaval y va a ser reina, la apoyamos y nada, ¿no? Eso es todo, ¿verdad que sí? Va a ser reina, va a ser reina? reina. Hola, me llamo Lola, mi signo, y me gustaría participar en la reina del carnaval. El nombre de mi fantasía, la vida es bella. Gracias. El proyecto Gran Canaria Accesible lo presentó nuestro presidente, don José Miguel Bravo de Laguna, hace algo más de dos años, casi tres. Y los objetivos fueron, claros: romper esas barreras en la sociedad, barreras mentales, físicas y de comunicación. Además, con esta iniciativa de Gran Canaria Accesible para la presentación de una candidata a la Gala de la Reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria... Gran Canaria, nuestra isla quiere posicionarse también como una isla tolerante, una isla en la que se fomenta la igualdad, una isla en la que se fomenta el esfuerzo y en definitiva una isla de todos y para todos.